Hola qué tal amigos aficionados Un gran gusto saludarlos como siempre Cada fin de semana La verdad es que es muy agradable Poder estar con todos ustedes A través de www.patorrojo.com En esto que es la cabina del pato Y pues eh, ya lo saben Hablando acerca de, este, de esta gran pasión De esta especialidad del deporte motor Como es el automovilismo fuera de camino Mejor conocido como el off road. Lo que está sucediendo a nivel internacional A nivel nacional A nivel estatal también Así que Nuevamente bienvenidos a esta emisión de este fin de semana Y pues sin mayores preámbulos nos arrancamos con lo que está sucediendo dentro de este deporte Pues habrá actividad ya lo sabe como cada fin de semana Por fortuna este deporte no se termina, no se agota y hoy vamos a tener actividad a nivel internacional, el campeonato de Lucas Oil Off Road Racing Series estará de visita hoy en Miller Motorsports Park, esto es allá en Toele, Utah, muy cerca del Salt Lake City, que es como uno de los lugares más importantes en este estado de la Unión Americana, está un poco arriba del estado de Nevada, y ahí tendrá lugar la siguiente fecha, habrá dos jornadas, hoy sábado, mañana domingo. Con todas las figuras estelares que están participando dentro de este campeonato de Lors Lucas Oil Off-Road Racing Series estarán allá. Y bueno, ya lo sabe, este campeonato la verdad es que reúne a, a gran parte de lo más importante del off-road norteamericano. Ahí tendremos a Bryce Menzies, Brian Digan, estará Ron kraken Carl Rennetzer, entre muchos otros. Participan y también están peleando fuertemente los títulos. Los hijos de Corle Duke, que ya lo conocemos bastante bien. Es un corredor legendario dentro de los eventos de score y ahí estará Kyle Duke que está eh, dominando una de las categorías Brian Digan está manejando en otra de las categorías Carl Reynolds también lo tenemos peleando ha sido campeón ya en varias temporadas anteriores Bryce Menzies que acaba de ganar la score baja 500 y que también estará este sábado y domingo participando dentro de este evento, así que gran actividad para este sábado, ya comenzó la actividad desde muy temprano, hay serie de prácticas desde las 8 de la mañana y habrá una ronda de calificación para todas las categorías desde las 10 y media de la mañana, hora local allá en el estado de Utah. Ya a las 2 de la tarde se pone en marcha la actividad de manera formal en lo que son las categorías estelares. Ya lo sabe que este campeonato de Lords reúne a lo mejor de la Pro 4, la Pro 2 y la Pro Lite. Que serían como las tres categorías principales en donde participan los corredores de mayor importancia, de mayor nivel. Así que será seguramente un sábado y domingo espectacular allá en este escenario del Miller Motorsport Park. En este lugar que está ubicado a 30 millas aproximadamente hacia el oeste de Salt Lake City que también es una ciudad de casinos, no está muy lejos del estado de Nevada, la verdad es que está relativamente cerca, pero ahí en Salt Lake City también tiene lugar negocio tan próspero como es eh, los casinos y ahí está muy cerca ubicado este escenario automovilístico donde va a llevarse a cabo la actividad de las siguientes fechas del de campeonato de Lucas hoy, así que pues enhorabuena para toda esta gente que seguramente estará disfrutando seguramente de este gran espectáculo. Y bueno, de Toele, Utah Nos vamos entonces a la capital de los Estados Unidos A Washington D.C Allá tendrá lugar otro campeonato Que también está creciendo Como es el Global Rally Cross Ahí estará llevándose a cabo La siguiente actividad sería la tercera jornada Ellos ya iniciaron su competencia en Barbados Luego estuvieron en Austin, Texas Apenas la primera semana de este mes de junio Y hoy estarán en la capital de los Estados Unidos En Washington D.C este evento que también reúne a grandes corredores, por ahí está corriendo Piquet Jr., está Andretti, está Brian. Digan que no sé cómo le vaya a ser porque está anunciado para participar también en el serial de Lucas Oil sábado y domingo y está también en la lista de corredores que estará presentando el Global Rally Cross que se va a correr este domingo desde muy temprano allá en Las fuera del estadio JFK el John F. Kennedy, este escenario en donde juegan los pieles rojas de Washington. Ahí habrá seguramente una habilitación para llevar a cabo esta tercera fecha del Global Rally Cross que también está logrando niveles de audiencia muy importantes, son vehículos de diferentes marcas ya conocidos por todos ustedes y que la verdad es que viene alcanzando un alto nivel de importancia. Así que este fin de semana, este domingo también habrá actividad pues allá en la capital de los Estados Unidos en Washington DC con la realización de esta que es la tercera fecha de Global Rally Cross Corredores también de alto nivel, de mucha importancia y que seguramente habrá de ser un gran espectáculo para todos los amantes a esta modalidad del deporte motor como es el rally, hay unas cosas ahí que de verdad de repente a mí me confunden un poco porque si nos adentramos a lo que fue el rally por ejemplo que organiza Norra tiene otras características también se le llama rally a esto que va a suceder en las afueras del estadio John F. Kennedy Allá en Washington en los Estados Unidos Y la verdad es que pareciera ser como un rally pista corta Y el otro sería un rally de ruta En fin habrá que investigar un poco más para poder precisar la información De cómo son los detalles de cada uno de los eventos Por lo pronto ese domingo actividad fue pues, de Global Rally Cross allá en Washington y también nos pasamos a lo que está sucediendo a nivel nacional, hay actividad a nivel nacional para este sábado, se estará corriendo la siguiente fecha que es la segunda en el campeonato récord, esta organización que tiene su base en Ensenada, la dirige Ramón el Tomatón Castro y que reúne a poco más de 200 equipos para esta carrera ruta Ensenada a San Felipe, son aproximadamente 190 millas el recorrido una carrera que es tradicional que es además por el número de corredores, la verdad es que los pilotos de gran parte de la región de Baja California pues indudablemente la siguen mucho, habrá corredores de Tecate, de Mexicali, de Ensenada, de Rosarito, de San de Vicente Guerrero y del Estado de California, pues también igual vienen una gran cantidad de equipos para engrosar la lista de competidores que estarán buscando los primeros lugares en una gran cantidad de categorías la carrera arranca muy temprano también desde la delegación de Ojos Negros y estará terminando allá precisamente en San Felipe un total de 9 horas, el tiempo límite para cada corredor, tiempo que corre a partir de que le dan el banderazo verde, así que se espera una gran jornada también en esta la carrera de rutas desde la delegación de Ojos Negros Ensenada, San Felipe, la segunda fecha del campeonato de récord allá en Ensenada, así que seguramente un gran espectáculo también para todos los amantes al automovilismo fuera de camino, particularmente en esa zona que tiene tanta influencia por la presencia de SCORE a lo largo de toda la temporada, ya lo sabes que están en marzo, luego viene la carrera de baja 500 en junio y la baja 1000 en el mes de noviembre, así que de verdad se vive de manera muy intensa el off-road allá en Ensenada. aquí a nivel local pues comentarles únicamente que la carrera Coyote que celebró su 20 aniversario, su vigésimo aniversario el pasado fin de semana, el domingo anterior celebrando además como siempre el Día de los Padres, pues tuvo una muy buena participación, un total de 143 equipos y también se impuso una nueva marca de corredores en motos 69, lo que manda decir la Asociación Estatal de Motociclismo a cargo de Alejandro Vizcaíno, así que un nuevo registro de Corredores para un evento automovilístico en Baja California Sur. Así que enhorabuena para todos ellos. Reconocimiento, pues, a ese gran trabajo que se viene haciendo y que la carrera Coyote 300, pues, igualmente se ratifica como uno de los eventos importantes a nivel en el sur californiano. Me parece que junto con la Dos Mares 500 están disputándose el privilegio de ser la carrera más importante de automovilismo fuera de camino en la media península. Una buena cantidad de equipos los que estuvieron presentes ahora en esta Coyote 300 el triunfo el triunfo fue para el equipo de carlos olmos el Jumpy se llevó el primer lugar derrotando a Steve Barry y a víctor Barreda fueron los ocupantes de los tres primeros lugares el overall general no lo dieron a conocer de manera oficial de manera inmediata fue en el transcurso de la semana cuando ya se ratificaron los tiempos y se precisó que sí en efecto era carlos olmos el overall general en este vigésimo aniversario de la Coyote 300, carrera que organiza el club automovilístico Coyote Pits de La Paz y que le repito está convertida desde hace mucho tiempo una de las carreras más importantes en la media península Además de que acaban de imponer nuevo récord de participación En lo que se refiere a los pilotos de motos Así que felicidades para todos los que están al frente de esta organización Un fuerte saludo para mi gran amigo Alejandro Cortamiranda, Que es además vocero de todos ellos Uno de los mejores cronistas que hay deportivos en Baja California Sur Y con el cual tuvimos una estrecha comunicación Para estar al pendiente de lo que estaba sucediendo dentro de esta competencia el 20 aniversario de la carrera de ruta Coyote 300, así que una gran participación, enhorabuena pues por todos los que estuvieron presentes en este gran evento. y bueno ya habrá actividad próximamente también para el área de Miraflores se está promocionando una carrera para las próximas semanas de la cual pues el próximo fin de semana le estaremos dando detalles, también les traeremos lo que está sucediendo allá en Sonora en Hermosillo, están preparando también actividad en el estado de Veracruz, están también alistando armas para otro evento en Oaxaca ya están listos para continuar con su temporada, así que el off-road nacional en toda la República Mexicana sigue creciendo de manera importante la carrera de ruta que está en BES Inviterser que es una carrera de ruta de Las Vegas a Reno así que pues hay muchísima actividad todavía para las próximas semanas para los próximos meses y que todo ello por supuesto lo vamos a tener para todos ustedes aquí a través de www.elpatorojo.com por cierto en el transcurso de la semana se dio a conocer por parte de SCORE una información una nota especial acerca del seguimiento que le vienen dando justamente a los valores, a las promesas del automovilismo fuera de camino que están participando dentro de esta organización y bueno pues se resalta ¿no? la presencia de este muchacho, el hijo de Juan Carlos López Abdalí que está teniendo una gran temporada allá en el serial de Robbie Gordon en el Speed Energy Fórmula of Gold, ya ha logrado dos triunfos importantes, Atalí López que está ya participando en el equipo de Clyde Spacey en la Trophy Talk, dentro del campeonato de SCORE, no sé las razones por las cuales no habrá seguido corriendo junto con su padre, que era lo más lógico, pero la verdad es que es interesante que empiece a volar ya con sus propias alas, y que está considerado dentro de la organización de SCORE como uno de los jóvenes importantes que están figurando en SCORE en esta temporada nos llama la atención que no le consideran a Eduardo Laguna, este muchacho de Mexicali, que también es un excelente talento para el automovilismo mexicano y que también está participando de manera muy activa en seriales en el exterior y dentro de SCORE aunque todavía no se le ha dado un buen resultado a Eduardo Laguna pero es un muchacho que apenas se graduó recientemente también en su carrera profesional y que tiene un gran futuro dentro del automovilismo internacional sin embargo no está dentro de esta relación de los 12 valores o los 12 talentos que tiene SCORE o que da a conocer SCORE en el transcurso de la semana, como integrantes de la sangre joven, los que son el futuro de esta organización para los próximos años, buscando pues ocupar los lugares que hoy tienen grandes leyendas del automovilismo internacional y que le han dado gran prestigio a esta organización que tiene hoy a Roger Norman como titular, así que esto es amigos aficionados, lo que se mueve a nivel local, a nivel internacional a nivel estatal, dentro de esta especialidad del deporte motor como es el avro así que como siempre, un agradecimiento también a todo el equipo técnico allá en rojo.com a Rodri García, ya lo sabe, comandante en jefe Norman Ceseña, Wilmer Smith. Todos uh, conforman este gran esfuerzo que semana a semana llegamos hasta todos ustedes con lo más relevante del automovilismo internacional de off-road para que usted esté pendiente y siga en sintonía con nosotros. Mi nombre es Alfredo Polanco, la invitación pues a que nos acompañe la próxima semana. Gracias.